Familia, alegría que ya es navidad Que el nacimiento del niño Jesús traiga a nuestros hogares, amor, paz, salud, prosperidad y muchísimas cosas buenas Que al igual que la familia de Belén recorramos nuestro camino, que este camino esté lleno de luz y que esta nos acompañe día a día un abrazo gigante, inmenso para toda nuestra familia en los distintos lugares del mundo donde se encuentran en estas fechas. Les enviamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor y las ganas de, de prontito poder vernos. También invitarlos a que siempre sembremos en los demás un fruto bueno. De todito corazón, Feliz Navidad. Bendiciones en sus corazones. Chao.